Power Pack de GoPro. Eh, ¿Qué tranza banditas? Que andamos haciendo un nuevo video, ya se las saben Las oficinas de Blue Terrier, puro padrino a la verga no estaban para saberlo, ni yo para contarlo En un par de días salgo de viaje Así que tenía que comprar como un par de gadgets O algunas cosillas ahí que iba a necesitar Así que pues fui por ahí a gastar un baro Y vamos a abrirlas a ver qué tal está Las primeras impresiones, si sí está chido Igual ya en un video posterior haré como algún review O algo así como más a fondo De que si me sirvió o no, si está chido Por lo pronto hay que ver qué es lo que tengo aquí A ver si está chido ¡Gracias! Power Pack de GoPro, lo había estado Buscando en varios lados, ayer Fui a Best Buy y pues ya ahí lo tenían Todo chido, así que pues vamos a abrirla a ver qué Trae esta madre, pues la caja está Como bastante sencilla, dice aquí que Carga dispositivos GoPro, teléfonos Inteligentes y otros accesorios En cualquier lugar, eh, puede cargar dos Dispositivos de forma simultánea Y pues nada, es todo, se supone que esta madre Tiene lo de la carga rápida, entonces Puedes cargar en corto varios Dispositivos, se supone que puedes cargar hasta Cuatro veces tu GoPro algún dispositivo móvil como un celular o lo que sea, con una carga completa de esta madre, está chido porque si te quedas como sin batería o algo, pues nada más lo conectas y pues, mientras tú andes en la calle lo puedes ir como cargando. Aquí viene como un diagrama del de Power Pack, una GoPro y un celular que puede estar cargando simultáneo. Lo que incluye es el cargador portátil, que es bueno como la batería tal cual, un cable USB Type-C que es como el de la nueva GoPro y un cable micro USB. <risa> Tal cual, esto es lo que viene, Power Bank, como instrucciones o cosas de seguridad que igual deberíamos de leer en algún momento pero por ahora no, ah, los cables todo chido, el power pack está bastante chido como al tacto, se siente como bastante bien, yo he tenido como varios power pack y la neta es que pues había comprado porque necesitaba así como algunos genéricos, pero la neta es que si sí dejan mucho que desear, no cargan bien las pilas y pues son bastante lentos y por ejemplo tengo uno que aunque esté lleno, la neta no carga la GoPro entonces pues, no me sirve como de nada y cuando conecto el celular lo carga muy lento, entonces, pues, no, la neta no fue por eso que decidí comprar este que pues se supone que tiene como el respaldo de GoPro y como principalmente lo voy a usar para las cámaras, pues creo que pues está bastante chido, tiene aquí dos entradas de USB, que es por donde vas a cargar tus dispositivos, y aquí al centro que es como tú vas a cargar este power pack de la corriente eléctrica o no sé, dónde lo conectes, ¿no? da el botón de encendido, no sé si alcanza a ver eh, aquí es donde dice que acepta de entrada 5 voltios de 0.5 a 2 amperes, es chido porque que podría cargarlo con el cargador del ipad por ejemplo y cargaría más rápido el power pack se cargaría más rápido y las salidas a los dispositivos son de 5 voltios a 1.5 amperes es un poco más de lo normal pero creo o tengo entendido que la carga rápida empieza en 2 amperes entonces a lo mejor no va a ser tan rápida, pero pues igual está chido no hay como mucho que decir más al respecto voy a tener que usarlo ahora que ande de viajes pero no me defraude esta madre está chido que está como compacto entonces, te lo puedes echar a la bolsa del pantalón y traer cargando ahí el celular o alguna cámara y pues no hay pedo, o sea no, no es como que te molesta está y bueno pues eso es todo por ahora, pequeño y breve unboxing y primeras impresiones del power pack de GoPro La neta es que se me hace que está bastante chido, está se siente bien al tacto y creo que tiene un buen tamaño que tiene como unos leds que pues, obviamente ahorita como está descargado no encienden Pero no, son cuatro leds y te va indicando como el nivel de carga que tiene el power pack Entonces igual puedes ir viendo como, ay wey le queda tanta batería para que pues lo pongas a cargar de nuevo, esto es como el pendiente, porque me ha pasado con otros que la neta es que pues, no sabía si estaba lleno o no, simplemente dejaban de funcionar y pues te dabas cuenta que estaba totalmente agotado, entonces me hace chido que, que tengas como una forma de ver el nivel que tiene de, de batería y que estés esperando cargar algo y de repente pues no tengas carga, entonces es bastante fácil que aquí te des cuenta, pues nada hasta aquí este video, así que ya sabes si te gustó dale like, compártelo ahí con toda la banda, no olvides suscribirte al canal haciendo clic en un botón que está por aquí abajo, así, pues nada, nos vemos en otro video y recuerden que los campeones no usan drogas si te gusta este tipo de contenidos no olvides suscribirte al canal, mi foto de perfil por aquí, puedes también checar estos otros dos videos, están chidos puro contenido padrino, ya te la sabes así que aquí voy a estar vigilando que te suscribas o que veas estos otros videos cámara